Sí, sí, o corte? Lo voy a grabar, voy a grabar yo. Okay. Eh, por diáspora española, es 8 de marzo, que estamos aquí en Madrid, está una compañera que estamos preguntando a ella eh, cosa piensa de que lo que pasó con la ley si ayer, eh, el ataque al feminismo, el ataque también uh, de ayuso con, contra la ley trans, todo que es lo que está pasando ahora. Gracias. Bueno, nosotras pedimos que esté el consentimiento en el centro, tiene que ser el consentimiento el centro de todo, no se puede poner eh, una heridita, no puede ser una condición para que, eh, para que se nos juzgue a nosotras al final, ¿no? Y para que tengamos que justificar nosotras si han abusado de, de, de nuestros cuerpos, si nos claro. han violado. Claro. O si nos han violentado. Eh, esto lo tenemos que seguir defendiendo, es, un, es un, una reclamación del movimiento feminista desde hace muchísimos años. Y la ley del sol es de sí, es sí, tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir empujando para que salga adelante. No podemos dar ni un paso atrás. Con esto. El PSOE ha votado con el PP para que no saliera esto adelante. Esto es muy grave y lo estábamos consiguiendo y tenemos que seguir empujando claro, todas claro. y por eso estamos aquí, peleando por eso, por el consentimiento. Esta ley, si está así, es porque ciertos jueces, unos hacen la ley por un lado y otros por otro. Por solo, Cada juez interpreta. La imputación con la, la ley de estos que están en la cárcel, uno dan la libertad y otros no. Pero ahí la justicia es la que no funciona y por claro. eso esta ley está politizada totalmente. Y esta ley es buena, pero la critican muchos partidos porque claro, lo que siempre es de Podemos y Podemos está discriminado. ¿Por qué? Porque está sacando muchas basuras y mucha corrupción que tienen ellos y por claro. eso no quieren al partido Podemos. Claro, el Ayuso también, la ayuso, ayuso, ayuso. número uno. La Ayuso número uno. La ayuso, ayuso contra la ley trans, que ridiculiza la ley trans, ¿no? No me parece. Igual, es otro ataque al feminismo y al movimiento feminista con la ley trans. También es una reclama de. Es una de nuestras reclamas. La ley trans tiene que salir adelante, o sea, bueno ya ha salido adelante, pero tenemos que seguir defendiéndola y tenemos que conseguir que vaya más allá todavía. Claro. El feminismo es inclusivo, sé es que el feminismo es inclusivo. Siempre, nuestras hermanas trans han estado siempre con nosotras. Los derechos trans para nosotras son derechos humanos y no se tienen que cuestionar. Las mujeres extranjeras, o sea, el feminismo es global. Para claro. todos nos afecta. A mí claro. me da igual. Tengo que luchar por mí, pero también por mis compañeras. Y aquí nos ves a tres generaciones. Bueno. Claro. Mira yo los años que tengo y estoy, no por mí, pero lucho por lo que se queda y por lo que viene. Mis nietos, mis hijos y toda la juventud. Bien, muy bien. Ahora, gracias por Diáspora Española. En Twitch, en el canal de Twitch. Gracias. Que viva la lucha de la mujeres, de todas las mujeres, como dice Irene Montero. Gracias. viva la Gracias. Gracias. Gracias.